alta importancia. Eh, poder tener eh, funcionando en Rosario eh, a la unidad de información financiera eh, era un deseo de mucho tiempo, tratar de descentralizar este organismo, eh, que pueda tener eh, una impronta federal y dándonos precisamente todo la, la, el accionar en las acciones preventivas, en la información a generar eh, con los eh, agentes que, son, eh, que están obligados financieramente a, a, a tener esta información, pero además a ampliar eh, toda la búsqueda de, de información en toda una acción eh, preventiva, de apoyo hacia la justicia, de información a los actores en, en, en terreno, porque se ha planteado reiteradas oportunidades que si no se ataca eh, el movimiento financiero, el flujo de fondos eh, de las organizaciones narcocriminales, es como que estamos haciendo mal la tarea. Eh, y un delito federal, como es la evasión, como es el lavado, como es el narcotráfico, requiere eh, de agencias federales para suministrar la mayor información para el accionar eh, judicial. Así que tenemos eh, una alta expectativa en la tarea que comienza a desarrollarse eh, ya en Rosario. El profesionalismo de la unidad de información nos da el saldo de saber que vamos a tener más información y va a ser una herramienta indispensable en esta lucha que tenemos contra el narcotráfico y queremos que sea todos los días más efectiva.